nació el escorpión oye tú cómo lees con la monetización escorpión cuál es el secreto <risa> primera lección cómo pide su visa el escorpión dorado eh. porque me tardé tres años en que vinieras al programa en el cómo estás cabrón bien muy bien ah, <risa> madre, me la, la aplicó, aplicó. No, me es, la aplicó son, son este <risa> tiempos de Sí, de de abstinencia, de abstinencia. La abstinencia saludesca. ¿Cómo te trata? Te a el, sí, mírame. A ti... Peluche te... de la estuche en la <risa> cabina, <Claro> ¿cómo estás, <risa> sí, escorpión? ¿Qué tranza, Jordi Rosado, de Danisoto? ¿Me, me puedes explicar no. por qué me tardé? Eh. ¿Por qué me tardé tres años en que vinieras al programa? Pues no sé, pues porque no tienes mucha habilidad para estar <risa> invitado. No entiendo por qué. También lo, o sea, tiene su, su video más pintado tiene 17 millones de, de reproducciones Nosotros no digamos güey, a 100 A ver, o sea, es también, correcto güey, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Primera lección, ¿cuánto duran sus videos? No, 30 minutos, güey Los lo nuestros ya es una conversación muy cabrona y elevada No, está bien, güey Porque lo mínimo que debería, de, si, si lo ves como negocio sí. Lo mínimo que debería de durar tu pinche video son 10 minutos okay. Mínimo, como mínimo, mínimo. Si dura 9.59 Te la pelas No puedes ponerle más de una pausa comercial Ah, ¿ya vieron ah, eso? Bro. Pero no me entienden, ¿verdad? Saludos a la 3252, ¿qué es la 3252? Eh, yo supongo que la, la escuela en la que estudiaste es <risa> no, Es la, de la porra del LFC, ah, cabrón, sí, es la barra ¿Le has robado los chistes a alguien? Los he mejorado, pues lo general, pues yo soy un maestro de vida, ¿no? Entonces, de repente, sí digo, ah, sí, como que tu parte de tu chiste está así como más o menos chistoso Si lo digo yo, sale mejor ¿Cómo pide su visa el escorpión dorado? Yo, yo no tengo visa, güey Yo tengo con esta pinche Así, es mi identificador okay. Me ve el pase señor don escorpión <risa> Mr. Scorpion, please Pepe, el de panda es un caso eh, Pepe, pepe, pepe pan. a mí me cae muy bien ese güey me, Pepe no, Madero, ¿no? Pepe Madero, sí, pero, eh, y, y, y este y acababa de tronar con todos los pinches panda, entonces andaba así como, como renuente a las preguntas de ese tipo, la verdad es que se portó a toda madre, pero sí le daba pena, güey, le decía, órale, güey, dile esto, <ríe> y como que no se quitaba, No se quitaba los besos de las fans, o... eh, No, le dijeron, ah, tú eres el lady, mírame, pero no me toques, ¿no? <ríe> ah, tú eres el lady, mírame, pero no me toques. ¡Ah! <ríe> <risa> yo sí, todo lo, yo, lo, yo lo que hago es fresco. ¿Tú eres el clásico que dice, ¡ay, se me acaba de ocurrir una idea que viene un programa gringo? <risa> no, eso es sea, no sé piratería, güey, no te hagas. Bueno, ok, eso sí. ¿Y más güey? ¿En qué sentido el más güey? Así que es, güey, o sea, está bien ¿Qué? imbécil. Ajá. Pues el güey ver tu morro. <risa> Ese sí, no, no cordila, güey. Está malito, yo creo. Lo tiraron de chiquito, dicen por ahí. Pues hasta tú eres youtuber ya. Toda la gente desempleada se pasó a YouTube y todos los comediantes empezaron a hacer chistes ahí. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Fuiste bullado o no? Sí. De chiquito era yo como así en un palito, güey. <risa> todos me traían de... y aparte era muy orejón. Ajá, eras. Antes de que empezamos o sea. a ganar bien. <risa> No mames, ¿cómo las quiero? Yo, yo cobro por esto. Yo cabrón. sé, cabrón, yo sé. Pero este... nosotros te conocimos cuando eras nadie, güey. No te hemos levantado cuando eras un una pinche pelado. Ay por favor, cabrón, yo siempre fui un pinche dios, cabrón. Ustedes están dando madre. Y al final así es el humor Hay muchos elementos para el humor A mí me pasó O sea, hay un Sácale a Fenakis ¿Te acuerdas este de uh -huh. Hangover? Eh, tiene su sección de Between Two Friends Que los trolea cabrón Les hace unas preguntas a, los, a las grandes estrellas de Hollywood Muy cabronas Muy manchadas Y yo dije ¿Cuándo se va a atrever? La banda mexicana, las celebridades mexicanas A someterse a ese nivel de troleo Hoy, 10 años después, aquí estamos Y se está logrando Y entonces, como dices, es una alternativa Para quien quiera ver eh, fuera de lo común Si quiere verlo de siempre, hay como 400 mil opciones claro. O sea, no nos dijo ningún pinche consejo, envidioso, envidioso, esa familia, esa familia, otro, a ver, pon atención so, es... pinche masas pendejo, a ver, <risa> hay que, hay que activar todas las opciones de monetización, <risa> que la barra de crawl, que es de los videos que no se pueden <risa> saltar, eso no sabía, me que... eso... Eso, eso no sabía, sabía. Ah, pendejo. <risa> ¿Cuál fue tu peor trabajo? El peor, así que el que, el que te avergüenza más de toda tu pinche carrera. Una película que hice con Alfonso Sayas, <risa> A mis inicios, cuando no era nadie, cuando. Eh, ¿no? Habré tenido, no sé, 19, 20 años. ¿Una sexicomedia? ¿Una sexicomedia de esas que sea Alfonso Sayas? ¿A ti te costó trabajo eh, eh, que te diera permiso Alex Montiel de venir a grabar con nosotros? Mira, no te metes con bueno. ese cabrón porque ese sí, sí, mis respetos, <risa> Ese sí es una pinche pistola. <risa> ¿Cómo nació el escorpión? ¿Cómo nació el personaje? ¿Cómo empezó todo este asunto? Producto de una necesidad de la gente estúpida Para aprender cosas, básicamente Porque pues yo soy eh, pues, un dios y, y doy lecciones de vida Básicamente, y, y pues me convertí En el primer maestro del Whatever tomorrow, digamos que fuera mi primer cliente Entonces tenía que decirle todas las verdades Todo lo que necesitaba decir Y lo, todo lo que necesitaba sobre todo escuchar y responder Ante la opinión pública Así es como hace el escorpión dorado Y se ha ido a todos los niveles Al deportivo, al político, al artista al musical, etcétera, etcétera, etcétera, el escorpión diciéndoles cómo es el peor en la vida, ¿no? Básicamente, tú sí eres campeón del LOL. Yo sí, a huevo, güey, yo sí gané eso. Chingada. Pero a ver, acláranos algo. Muchos dicen que hubo trampa, que porque con la máscara no se veía. Es que pendejada, ¿Qué ¿tú que ¿Tú decir? no ves cuando me cago de lanzar? Si soy pendejo, güey. Pinches 30 camas apuntando de no, no se ve. ¿Cuántos visitas están manejando? En este momento estamos manejando cuatro. Cuatro <risa> <risa> <Pero>, meses. <risa> pero va a mejorar, güey. Muy bien. Me va, da seguramente gusto. contigo ya esta madre se va a dimensionar. Pero de hecho, nos faltan como seis minutos para que esta madre arranque. <risa> ya. Oye, tú cómo lees con la monetización, Escorpión? O sea, yo, tú, yo no, yo, ¿ya estás usando otras palabras? Yo tengo un chingo de malo. No necesito. eres pinche cara de mi órgano reproductor? A <risa> ah, huevo. <risa> Dice, si ¿existe algo que, le, que sí le dé pena al escorpión? Este, sí, estar en algunos programas como este, pero me la aguanto, <risa> este, soy Dios y soy humilde, ¿no? Eres la pinche, ahora sí A que huevo. eres la verdura, güey. No no no, no, no, no, no, no, ese pobre No, este pendejo, no, no, y el otro es un porté <risa> o sea, es, es la combinación de las dos, ¿no? Caray. Si tú no monetizas el video, pues, ¿qué le conviene más al pinche de Tutú? Empujar un pinche video que pueda monetizar y pueda anunciarse, obviamente, sus patrocinadores, los que le dieron varo, o el que no. Es obviamente, el que tiene todas las opciones claro. para poder meter toda la publicidad posible. Es un Mira pendejo, más, es Maciel. Cabro. Ahora, ¿Sí? este güey es constante. O sea, el, que, el cada ah, semana. Un o abrazo sea, el... el... para acá, güey. Sí. Tiene razón, tiene uh... razón. ¿Cada de cuando subes video? Eh, del escorpión, dos por semana. Dos Subo? por semana. Durante la grabación del LOL, aparte de mí, ¿quién fue? ¿Quién sí te daba gracia con sus pinches, ocurrencias y sus chistes? No, eh, eh, yo no cuento, Eugenio. <risa> Ahora yo te pregunto a ti. Yo todo lo que hago es casi perfecto. El que más ditas tiene es el de Carla Sousa. Y es mm. Carla Sousa. ¡Ay, por favor!